El balance migratorio refleja un descenso en la llegada de inmigrantes durante el año 2022, hasta un 23%. Eh, se trata de un descenso que, como todo el mundo puede comprender, eh, se refiere a la represión terrible que se ha producido en Marruecos sobre las personas que deseaban migrar, que deseaban buscar un futuro digno o que huían de la guerra, de la represión o de las persecuciones. Esa ese represión tremenda... Eh, que se ha visto con énfasis en la valla de Melilla, eh, está pagada por España, está subvencionada por la Unión Europea y es intolerable que un país democrático como nuestro país, que la Unión Europea, subvencione muerte, represión y sufrimiento sobre las personas que solo buscan dignidad y futuro.